¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbits. Vamos aquí, vamos a por el siguiente. He comprado una de esas curaciones, he subido algunos Spark. Eh, de nivel he puesto los árboles de habilidades de, de los Prismas. Así que nada, vamos a darle a omitir. Vamos para allá con estos. Y... Sin más dilación, vamos a por todas Aquí hay dos ¿En serio? Esto los puedo Coger y tirar No les mato de un acelerón ¿Qué tipo de nivel es este? ¿Qué tipo de nivel es este? A ver A ver Esto de aquí Los mato con esto pero, pero, pero, pero, pero... Sí, no, no me voy a liar. Vamos a darle con esto. Vamos a activar la protección. Y vamos a darle así. Se rompe todo. Y ya está. Luego. Acelerón con esto. Recogemos y tiramos. Recogemos y tiramos. Recogemos y tiramos. Otro puntico para el equipo de los chicos. Si me activo... No le doy, tío. Eso es lo que más rabia me da, que no le doy. Esto tiene bastante área. Si salto, puedo matar a varios. Vamos a saltar con Luigi. ¡Fly Luigi! ¡Fly Luigi! activo esto? Oye, me llevo cuatro del tirón. Voy por aquí. ¿Cuántos me llevo? Me llevo tres solo. Pues me voy a llevar cuatro del tirón. ¿Vale? Y... Y... Me llevo a este. Creo que sí. Voy a llevar a este. Conmigo. Y con Bowser. Nos venimos. Por aquí. Esto es de área. Esto es de área. Me puedo llevar a 3 del tirón. Nos llevamos tres del tirón. Qué rapidez esto, ¿no? Y no llego a ese otro, pero... Activo esto. Me entretengo un rato. Ay, ah, la rabia es como me mata a Pitch. Pero bueno, no creo que me mata a Pitch. Porque son de estos que se tienen que acercar. No, ya está. Ya está. Ah, pero me hace daño a Luigi. Menos mal que la protección, eh. menos mal que activé la protección eh. a ver aquí con pitch puedo no llego, no enchejo bueno si ataco a este tampoco llego, con pitch con este vamos a darle por las raizas pero va, vamos a matar al ojo que nos falta y ya estaría ya estaría ¿Vale? Perfecto. Con Luigi. Vamos a coger estas. Muy bien. Por aquí vamos a coger esta. Estas de aquí. Estas de aquí. Saltamos aquí. Bien, no te frenes tanto Luigi. Vamos a coger esto. Aquí, esto de aquí. Vamos a saltar. Me cae alguno más Llego alguna más A una más No llego a esa Qué rabia Bueno Nos curamos Conseguimos a Capitán Lupicario Y un curandero Una carta culandera Que no culandera, eh No culéis Vale eh, Lo de siempre Vamos a coger alguna curación, eh Que tenemos ahí a Picharda un tanto tocadita Vamos a coger Ahí Y Vamos para allá A ver, le voy a activar Yo creo que Para que no se haga el vídeo muy largo Voy a activar estos de habilidad Yo creo que sí Que es lo más interesante Que nos puede dar Estrella... Tal, hay que sobrevivir. Estos son de sobrevivir. Los, los nivel 5 siempre son de sobrevivir. Por lo que parece. Vamos a darle... Héroe. Árbol de habilidad. Personalizar. Vamos a darle... Saluce. Salute. Este... Planeo. Crítico de arma. Disminución de daño. Eh... Daño de rabbit Un Rabbit más. Un mecha más. Creo que es lo más interesante. Esto... Salto extra sin más. Creo que voy a poner alcance. Alcance y daño crítico. Creo que sí. Vamos a ir con estos. Este que era, invocaba a un lobrador Buf, este me interesa Este me interesa Por esto Y esto lo vamos a subir a nivel 3 Lo sabe Pepito Pérez Lo subimos así a nivel 2 Y Perdón, a nivel 3 Y este, ¿tenemos para mejorarlo? Sí a nivel 3, que nos dé más tal Y una pena, pero no voy a subir este ondas de choque, pues nada Vale, el de fuego que tengo es desde que cae meteoritos ¿no? me... Eso nunca me han convencido Entonces, sobrevivir, 5 Así que, vamos allá Primero de todos, vamos a quitarnos este y nos quedamos aquí, no voy a activar la protección porque considero que no hace no hace falta ¿Tenemos alguno de ataque lejos? Solo uno de ataque lejos ¿no? Y este es débil a descarga tú, tú, tú. Pues vamos a quedarnos así, este es resistente a todo Antiacelerones y resistente a todo. Quemadura. Y lodo. Bueno. Vamos a quedarnos aquí. Voy a activar los mechas por las raisas. Que se entretengan con los estos. Y... Es que nada más, porque tampoco me interesa esto. Así que me voy a quedar tal que aquí por ahora. Con Luigi podemos activar el lobrador. Se mueve se mueve y activo la vista de esto este creo que es de los que no se mueven es que no me acuerdo si se mueve vamos a darle es que si se entretiene también con el lobrador pues ni tan mal A ver, este que ataca a distancia no llega a atacar, ¿eh? ¿Y por qué se alejó antes? Vamos a hacer esto. No, perdón. Me he confundido de botón. Que quería darle a omitir. Pues a Peach. Creo que la voy a dejar aquí. Porque este todavía no le llega en la onda sísmica del lodo. Así que... No llego con el Brawl... Uh. Con el Bouzuka. Eh, eh, me salió Brawl, pues porque soy así. Estaba pensando en los Brawl ¿te parece. ¿Este se acerca? No se acerca. A ese sí que le doy, eh. Es que tengo miedo de que se eh, mueva el gigantón. No se mueve ese, eh. Pues vamos a la mirada a cero. Que se mueva un poquito más de lo normal el gigantón tampoco me conviene. Vamos allá. No llega a atacarme a Bowser ese. Se mueve un poquito más. Ataque, no ataca. Vale. Comienza la jugada máxima por mi parte ataco a esto no mato a los portales porque no me dejan matar a los portales eso me está dando mucha pero, pero que mucha rabia la movida es muevo a pitch vuelo con pitch al otro lado ...mato a ese... ...y disparo al otro... ...salto con Bowser... ...o salto con Luigi... ...creo que voy a saltar con Bowser... ...para tanquear... ...el dañito de este... ...vamos a activar aquí... ...esto mueren todos con ese tanqueo esto es que este me va a dar mucho por saco vamos a matar a este y con pitch Debería curarme, pero es que. Igual el curar a Peach. Buf, es que le voy a dar al grandullón. Sí o sí le doy al grandullón, ¿verdad? Sí o sí le doy al grandullón. He tirado el vampiro. Vamos a alejarnos aquí bien. Es que. Ya no puedo volar porque me... no llego para allá. Llegas a atacar. Y a Luigi también. ¡Buah, qué rabia el daño! de Que sale de aquí. Uf, si salen Goombas... No, sale este también. Acabo de estirar muy fuerte. No ataques al gran tuyón. Tengo que salir pitando de aquí. He sobrevivido ya porque con este ya he sobrevivido. Ay, que no lo he tirado fuera. Y con Luigi no puedo mover. No llego, no llego, no llego. ¡No! ¡Llego! Voy a proteger a Luigi. Que es lo único que tal, vale. vale, protegido eh, sobrevivir en. Ya, ya me lo he pasado porque he sobrevivido ya los turnos por Bowser 449, 449 ah no bueno no puedo moverme estoy congelada nos activamos la cura Chione. Con Luigi puedo hacer... Tal vez así... ¿La curación me mata? ¿A Peach? No, no me mato a Peach. Vamos a darle otra curachone. Para que termine bien esto. Podemos hacer... Una curachone con este. No, no, no vamos a hacer curachone con este. Podemos tratar de quitar la pitch un poquito. A ver. Primero vamos con este. No van a llegar, ¿verdad? Sí, sí llegan. Y ahora lo que podemos hacer es con este le atacamos y alejamos al grandullón de Picharda y, y y y y y y con Luigi es que a Luigi me lo matan vamos a darle a este y a Peach no le queda nada turno del enemigo y resistimos perfectamente la protección y hemos sobrevivido 20 minutitos eh. ¿con quién? con Peach parece que voy ¿no? Me tengo que volver para atrás. Cogemos esta, cogemos esto. Cogemos esto, tal que haya así. Buenas moneditas. Se han ido todas para el otro lado. No me entretengo mucho. Cogemos las montañitas estas. Esta montañita. Y van. Bueno. Bien, bien, bien, bien. 255. Buena cantidad de moneditas que hemos cogido. Un nuevo hueco de Spark como todos los niveles 5 y lo vamos a ir dejando por aquí, tenemos nuevos prismas, ya los cogeré por, por mi cuenta y nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido, os haya entretenido ha sido ha sido rapidito y, e interesante, al final no hemos perdido ningún, ningún personaje pensé que Peach iba, iba a fallecer, pero bueno